Bienvenidos una vez más a Pie de Calle, yo soy Alejandra y hoy, como veréis, estamos en un escenario totalmente diferente, hemos cambiado. ¿Y por qué hemos cambiado, Gonzalo? Pues porque, mira, Alejandra, estamos... ...aquí gracias a un evento que ha organizado CESUR... ...junto con Barse Sport y Autocine Cardio Fest, ...un festival súper dinámico que une buena musiquita... ...deporte y sobre todo buen ambiente. Claro, y como no, nos podemos faltar nosotros hoy aquí... ...porque bueno, pues nos vamos a dar una vuelta... ...para ver las actividades que se están haciendo... ...y sobre todo pues bueno, preguntar a la asistentes ...de qué son más, de vida activa o vida sedentaria... ¿Qué planes suelen hacer el fin de semana? Yo tengo unas ganas de pasármelo genial ya y de hacer esas preguntas, así que vamos. ¡Vamos! Tiki tiki tiki. Ay, ahora podríamos hacer tisto. Ahora pistón, ¿no? En el marcho, escuchando Fercho. ¿Qué tal Álvaro? Divinamente, después de estas clases me he sentido genial, la verdad. Pues eh, te vamos a hacer una serie de preguntas variadas, ¿vale? Eh, ¿Practicas deporte normalmente? Sí. sí, Bastante. Sí. sí, sí, sí. Sí. De vez en cuando, más que normalmente. Fiel sí, que trabajo se considera deporte, pero no. ¡No! Por si vamos a empezar con las preguntas, un poco de... Oye, pero una cosa, os parecéis... Un poquito. Un poquito. Sí. Tenéis algún tipo de relación... Muy amiga Muy amiga <risa> pero nada. Amiguísima. Muy amiga, de verdad, me estáis mintiendo. <risa> <risa> ¿Qué, <soy>? <risa> <risa> ¿Qué sois? ¿Qué soléis practicar? Crofi. Pues Crossfit hago. A ver yo normalmente voy al gimnasio y demás, pero voy a lo mejor dos, tres veces en semana, pero poco más. Gimnasio yo. Ah ¿gimnasio? sí, yo voy al gimnasio hago ciclo, hago zumba, hago shabam, a veces body balance, Uah. natación. No entiendo nada de lo que estoy diciendo. Qué deporte por ejemplo, si tuvieras que elegir qué deporte te hubiera gustado practicar que actualmente no practicas. Que actualmente no practico. Eh, badminton me gustaría. ¿Badminton? ¿No nos habían dicho ese deporte? ¡Qué sí. guay! Yo tengo una raqueta para el verano para... Pues ya sabes. También voleibol. Eh, voleibol. Fútbol. ¿Voleibol? Fútbol. Sí. A mí me hubiera gustado eh, de estos que van en javega, de canoa de muchos. Remo, ¿no? Sí, Remo. Remo. Ah, mira, uh -huh. mira, ¿Tiene los típicos relojes eh, smartwatch? Sí. sí. creo que sí, ¿no? Sí. Eh, entonces te suele medir un poco los, los pasos y tal que da. Bueno, suelo tener un, una guía, pero no es que lo use para eso, concretamente. ¿Tenéis los típicos relojes, estos smartwatch? Bueno, pulseras. Pulseras. Las sí, pulseras, ¿no? Las de sí. Xiaomi también. Xiaomi, todo, Xiaomi. todo el mundo lleva las pulseras de Xiaomi, menos tú. Menos yo. Menos yo, verdad. Yo no. ¿Qué utilidad le das tú al reloj? A ver, me da información de eh, datos de, por ejemplo, si salgo a correr y eh, la frecuencia cardíaca. Eh, me lo reparten en secciones, entonces como he ido haciendo los tramos... Hay estadísticas que me, que me resultan interesantes, la verdad. Progresión... Porque a partir de esa información tú cambias algunos hábitos... Sí. y ¿Sabes cuáles son los pasos mínimos que recomienda la Organización Mundial de la Salud? Creo que antes eran 8.000 y ahora 10.000, puede ser. Muy bien, muy bien, vamos. Bien. ¿Sabes cuál es la frecuencia cardíaca de una persona normal en reposo? Sobre 80, 70. ¿65? 90, 68, ¿68? 80. ¿Tu dieta es en su momento, que no me vean mis profesoras, por favor. Que no me vean. <risa> eh, a ver, en reposo de 60 aproximadamente. Sí, que una persona esté entre 50, 70, 80... ¿Cuándo está haciendo ejercicio, hasta cuánto puede llegar a subir? 120. Ah, mamá. ¿150? Más o menos, sí. Pero no sé si sabíais que hay un truquito... ...para calcular vuestra frecuencia cardíaca máxima... ...y es que al número 220 le restáis vuestra edad... ...si superáis esa frecuencia y al médico o algo... o música tecno para hacer deporte... ...yo más bien, para hacer deporte así más duro, tecno... ...tecno... Pues que depende del día, depende del mood. Unos días vengo un poquito más sandunguero y quiero reggaetón, y otros días vengo más a tope y quiero un poquito más de tecno. ¿Más reggaetón, crees? Reggaetón, bien. ¿Son, sí. son de las mías. ¿Sí? ¿Gnacio o clase dirigida? Ignacio. Clase dirigida. Yo no ido a gimnasio en mi vida, pero la, la de la parece que me gusta más, ¿vale? Me gusta claro, eso, uh -huh. Y luego dices que tú eres de reggaetón, pero tú de deporte. ¿Yo? Es de reggaetón, pero en la discoteca, eso, madre mía. Por último, te vamos a contar un poquito, ¿conocías Jesús? Pues nosotros somos un centro de formación profesional, tenemos sí. grados medios y grados superiores y ahora vamos a abrir un nuevo centro en Málaga, en concreto en Teatinos, ¿conocéis la zona? Sí. Va a ser un centro enorme donde se van a hacer grados de actividades físicas y deportivas que va a tener más de 8.500 metros cuadrados, con residencias... Sí ser bestial. Sí. Bueno Alejandra, ¿cómo has visto el evento? Yo estoy súper, me he motivado, me he venido súper arriba con la gente, ¿cómo, cómo ha participado, cómo ha bailado, no sé, ¿cómo lo has visto tú? Eh, Gonzalo, tú no has hecho deporte, te he visto más bien para ellos lo bueno que te han motivado, ¿no? ...para hacer deporte... ...me he motivado, sí, sí, sí. me estoy muy motivado... ...me han entrado muchísimas ganas de deporte... ...sobre todo escuchando a la gente que hemos entrevistado... ...que estaban dando una respuesta súper acertada... ...la gente tiene cultura del deporte también... ...hacen vida saludable, no. hacen deporte... ...que cada uno a su manera... ...se esté más sano y más healthy... ...así que también queremos saber más de ti... déjanos en comentarios si haces deporte... ...si no, qué deporte practicas... ...o también qué deporte te hubiera gustado practicar... ...si algún deporte pues no te gusta nada... Y seguirnos en nuestras redes sociales para ver el siguiente a pie de calle. Así que... Ya nos tenemos que ir. Así que ¡adios! adiós.